Neto Flow, tira la primicia, Neto. Señores primicia, Don Miguelo, el lápiz secreto, cantarán el trabucazo mañana. Señores, Lo más criticado. No, no, creo que vamos a cantar. Que van a cantar, ellos van a cantar. Yo no creo que el lápiz de secreto para es humilde. Artistas urbanos que van a cantar el trabucazo. Lápiz Consciente, secreto y Don Miguelo. Además lanzarían una canción titulada Yo soy papado Que veo que te lo, Ese comentario te lo voy a hacer fuera uh -huh. Porque hay que debatir, me gusta debatir contigo Las la canciones ¿eh? En la protesta, donde se espera Que asistan miles de personas no más. Hay que no se va a tener la canción Y que contaría con la presencia de destacados Figuras tira. nacionales, los artistas Urbanos, según información extraoficial Que nada más tenemos nosotros Estarían realizando Presentaciones artísticas se recuerda que hace varios días, Don Miguel y el Lápiz, luego de criticar la protesta, fueron a protestar y fueron por varias personas rechazadas y abuchadas. Como me dicen a mí ahora, el Judas. Uh -huh. ¿Cómo es el Judas? El, el Judas. el hombre. El, el Judas, no, te, te digo ahorita. <risa> Yo soy el Judas ahora. Pero el Judas que no pueden sacar. Porque no, ni el dueño de esa casa me puede sacar. A <risa> ya lo sabe. Señores, mira, ahí está. Ahora, eh, eh. ahora, la canción parece ser que se va a estrenar en la, en la manifestación. Sí. Yo lo que creo que la canción debe. Yo había escuchado ese Chico Sandy. Yo creo que yo soy lápiz y estreno la canción hoy. ¿Por qué mañana la gente la cante? Yo también. Eso, eso te iba a decir. Tiene que estrenarla sí, hoy. hoy, hoy. La, no, no, hasta hoy a las 12 de la noche. Oh, no, no, no, no. Hoy en la noche. Dale hoy un 7 de la noche. Un 7 de la noche, que la gente tenga su 7 de la noche. Si la canción en lápiz, don Miguel y Segreto, le estrenan hoy, 7 de la noche, eso es un boom. Hoy en la noche y mañana. Y mañana va a estar ahí esa canción en todo, lo, en todo lo que vayan a llevar y bocina y vaina. Y va a ser un boom. Ahora, si es verdad eso que ellos van a cantar ahí, si es verdad eso que van a cantar ahí, es posible que le den su boom O <ríe> que estén preparados para su boom eh, miren a Meca que subió una foto Señores, con camisa y sin camisa. Ey, ey, un saludo, <risa> un saludo a mi familia, Meca. Eh, tiene que decirle usted familia mía. ¿Meca es familia tuya? Claro. Subió una, fo de de una foto, Meca, una foto con camisa. Está, está delgado. Una foto con camisa. Por favor, está delgado. Una foto con camisa y una sin camisa. <risa> no quieren, Meca, no quieren. Mírenlo ahí, está delgado, nuestro hermano Meca. Eso, esos té verdes están funcionando Míralo ahí, vea. Eso, ¿Qué? Ey, ¿Cuál? Ey, ey, está bonito. Dios lo bendiga, <risa> meca, eh. ¿Qué, ¿Qué es lo que o está sea, ¿Qué es lo que estás tomando qué tés verde. ¿Tés verde? ¿Tú yo, ¿tés estás tomando té verde? ¡Claro! Ah. Yo me... Sí, la camisa. Oye, <risa> yo me... Digo sí, me... que yo voy a una foto. Aceche, aceche. No, no que ya, es Es fresco, sí, Meca, porque ni una vez fue... ¿Y de... <risa> la camisa? Soy una foto con la camisa y otra foto con un suéter. Entonces, ¿qué pasa? En la de la camisa él le hizo un acercamiento muy grande. Entonces, ahí tú no sabes si es verdad que estaba flaco claro o no. Está está yo lo que dije yo, está yo dije. Hey, no, está, está y yo lado, dije. Está. Y yo dije, ahí la diferencia está en la camisa. Porque... No, sí, no voy a arrancar locorita el serie de meca. ¿Verdad? y siendo con el tema yo creo que el Api Consciente, don Miguelo... Deben entrenar eso. Tienen que estar claros que si cantan en esa tarima mañana, vienen los bu. O sea, que eso es para allá que va. No me gustaría, porque creo, entiendo que no, no está bien, ya eso está eso en banda. ya. El Api, ya yo me di cuenta que está para eso. O sea, está para la marcha, está para la, propuesta, para la protesta y todo eso. Pero la gente son frecas, ¿sabes? Son frecas. Ahora, te voy a decir algo que vea a Santiago que se enfocó en un grupito que le dijo, vaina el lápiz, pero la mayoría, la mayoría, no habló más del lápiz ahí. No. La mayoría, la mayoría, alabó a, a Don Miguel y, a, y al Lápiz Consciente. Yo pienso, yo pienso. Yo que, creo que si ellos, eh, mira, eso, yo no, analizándolo, yo creo que si ellos van, ellos van a ver un gran público que va a aclamarlo a ellos, que lo va a aclamar y lo va a apoyar. Y lo, va lo, aplaudir, va a apoyar lo va a aplaudir. Lo va a apoyar. Señor, mire, yo pienso que Santiago Matías tu amigo Santiago Matías, porque ya era un amigo mío. Debe bajarle dos tonos. No, ya, ya qué es lo que hay que hacer con Santiago. No hablar de él. ¿Sabes por qué? Porque ya yo lo evalué y lo analicé. Y él sí. está puesto para esa, para esa manifestación. Eh, y sabemos cómo es él, él. tiene su forma. Sabemos que con sí, su, ya, su ya vínculo. Sabemos yo, con su vínculo. Yo, yo tenía tiempo. pero Tiempo que no veía tanto comentario negativo en una publicación. Tú sabes que él tiene su equipo, que la gente lo sigue muchísimo, los jóvenes lo siguen. No, siempre lo atacan siempre. Sí, pero o sea, no como no. ahora. Ahora él tiene que bajarle dos. Dije eh. que iba a protestar. ¿Y no te voy a decir una cosa? Mañana tú lo vas a ver ahí. Sí, porque él va ahí pero él tiene que bajarle. Dos óyeme, óyeme, mira, mira. O tiene que tener unos timbales para eso. Lo óyeme anótenlo, óyeme, te voy a llamar, Lo no digo te, yo. te voy a llamar, y voy a estar atento ya en mi casa, porque voy a estar muy atento viendo la transmisión de Telenor, que por cierto mañana Telenor va a hacer una cobertura especial desde las 7 y media, así que las personas bien activos y vayan al canal de YouTube de Telenor, que es el mejor canal de, de, de, de, del Cibao, ahí va a tener todo, miren, anotado eso, que mañana en la manifestación va a estar Santiago Matías. va a participar, y apuesto lo que sea. ...que si Lápiz consciente, Don Miguelo y Secreto... ...cantan esa canción en público... ...la gente lo va a apoyar... ...estoy totalmente seguro... ...la gente lo va a apoyar... ...porque lo que le dijeron... Bu, ...fue un grupito... ...y lo mejor... óyeme, ...y quiero felicitar a Don Miguelo... ...de, de mi parte... Uh, ...que no respondiera a eso... ...lo mejor que hizo Don Miguelo... ...fue que vio eso... él se, ...se molestó en el momento... ...es lógico... ...un ser humano... ...pero lo mejor fue que Don Miguelo... ...no tirara ni un tweet ni una imagen, nada, en contra de la manifestación. Lápiz hizo, no lo, lo respondió de una manera eh, democrática, tú sabes, yeah. no fue atacante, tampoco atacó a, la, a los manifestantes, en contra de otras personas, que no, voy a reservar el nombre, de que estábamos hablando ahorita, pero Don Miguelo no ha respondido nada, nada, nada. No le ha dicho, mira, eh, los, los manifestantes me mandaron que tal cosa... Vi gente que mencionaron, Enrique Medina, y un grupo de personas que han mencionado que lo están atacando, que, que hay un complot. Don Miguel no ha dicho, esta mía, se ha quedado callado y yo eso lo veo muy bien. Porque si ahorita viene Don Miguel y respondía, y mañana está en la manifestación dime con qué cara. Entonces, si él se quedó callado a pesar de los que lo, lo, lo agredieron, que ese grupo de personas lo que estaba haciendo es agrediéndolo a él, entonces viene mañana y manifiesta. La gente lo va a ver muy bien y lo va a apoyar. Y así mismo va a ser. ¿Tú ves esto? ¿Tú vas a estar ahí? ¿Tú vas a estar ahí? Yo, no ¿Eh? bate yo bate ahí? voy a prender el teléfono cuando llegue allá. Pues, ¿sabes qué teléfono mío? Es <coughs> rara, rara, rara. No, yo soy tú y lo dejo sí, cargando yo. hoy la noche entera. No, la noche entera lo dejar cargando. Y, pero tengo que asegurarme. A ti te ha pasado que tú caigas el teléfono, piensas que lo conectaste, y cuando lo va a coger, en cero 0%? Pues pero yo voy, cuando llegue allá a la Plaza de la Bandera, que me ubique. ¿Tú entiendes? Yo, yo voy preparado, entonces lo prendo allá. El allá teléfono. tú lo prendes. Claro, entonces para arrancar con todo. Tienen que estar pendientes. pendiente a mañana que... Y oye, le voy a decir una cosa. Y bueno, eso lo dijo Molusco. Y yo lo voy a, a poner claro también aquí. Espera como que para la persona que está en la manifestación lo haga. Si usted es un artista, no le pida foto. Paso a explicar. Para ponerlo, para que la gente entienda. En la manifestación de Puerto Rico, estaba Ricky Martin, estaba, no sé si Chayanne, Nari Yankee. Estaba residente. ¿Qué pasa? Cuando tú ves a esos artistas, claro, uno está loco por una foto, porque son uno, una oportunidad. Pero si, si tú le tiras una foto, entonces el encuentro se concentra en, en el artista. Claro, claro. Y lo arropa todo el mundo el artista. Y, la, y el evento no se sigue dando de manera correcta. No sé si te voy a explicar. De esos artistas, hay algunos que causan una fobia muy grande para fotos. Porque, un por ejemplo, Mariano Zapete y grupo, grupo de periodistas, y gente que uno no conoce, pues te hace una foto, pero no, no igual, no cae la misma, claro, el mismo claro. impacto. Un, un Juan Luis Guerra, ahí. No, que no va no a ir solo. Eh, Exacto. Señora. Un Juan Luis Guerra un, y, y algunos artistas grandes que van a estar ahí. Si todo el mundo se enfoca en tirarse fotos con Juan Luis Guerra, se, desvi o sea, se desenfoca la... la, la la protesta. Sí. Y todo el mundo se queda ahí y se le va a ser incómodo al mismo artista que va a estar arropado por un grupo de personas. Yo claro. creo que fuera bueno que los manifestantes que vayan mañana, no le tomen fotos, No le pidan fotos. Dejen al artista tranquilo. Déjenlo a ellos tranquilo Que luego, tú sabes, ya en otra ocasión, tú claro, sabes. Sí, Pero va, lo que hará a... es que la, la, la... No sé si tú me entiendes. Claro. Hará que la manifestación se desorganice. Porque sí. la gente se va, todo el mundo se va Imagínate tú que en una vía, Ozuna, estoy en está Osuna, un ejemplo. Osuna llegó pa cuando el, sur, ejemplo, el alfa va a estar, tengo entendido que el alfa va a estar. Si bueno, el alfa, yo, yo pienso que esa gente que tiene mucha... O sea, el que, alfa va a estar, gente como el alfa. Sí, pero gente que tiene mucha fama, no, no, va a, no se van a ligar o, o van a tener mucha seguridad porque es mucha gente. Mira, yo tengo un amigo en Baní. Un saludo que nos ven allá, en Colmado, la esperanza. En Baní. Se, se me olvidó en Baní. Que, eh, se me olvidó y ya te dijiste el nombre. O sea, se me olvidó la calle donde queda, porque una calle como que conoce mucho. Oh, ya. Yeah. Eh, a nuestro amigo. Ah, bueno, eh, hay, mucho, hay mucho que me Sí, Ero, Ero se llama el amigo mío. Uh -huh. Y de allá de bani van a salir más de, más de cinco wow, ¿sí? ¿Me ¿no entiendes? De, de ese sector. Todo el mundo para pasar a la banda Es decir, que están aclamando un millón, pero van a ir más de un millón. Es decir, cuando hay mucha gente agromedal, tenemos que tener la educación. Va a haber personas que van a recoger la basura. Va a haber, usted se siente mal. usted Cuando usted se va a sentir mal, no es de repente que usted se siente mal. Si usted se siente un poco mareado, se va a marear, porque yo soy así, a mí me, se me quema el azúcar. Cuando no, yo... Tiene que quemarla. Sí. <risa> cuando yo, sabe que yo soy un, un peje gordo, que cuando me caigo, yo, ni, ni los 9 o 11 puede. Yo, con, con algo de azúcar o un bolón, estoy bien, o me, o me pongo en la sombra o algo. Tiene que ir en mente que usted no va... Para pa una loquera, de un rapero de esto que lo otro. No, no. Que allá usted quiera dañarle la fiesta al otro. Usted, allá no vamos ni en problema. Nosotros vamos a protestar, a ser parte de ese evento. Así, y puede ser que tenga usted la oportunidad. Pero si, le cae, si usted ve que se agrupina bueno, mucha se persona. Mucha gente, no, para tomar, pedirle una foto a Juan Luis Guerra. Lo que hace es que la, la misma organización del evento se, se, se desintegre. Se desenfoque. Se desenfoque. Así que las personas... Eh, usted lo ve bien Juan Liguerra mira Juan Liguera, el alfa fulano fulano dígale adiós salúdelo abrácelo pero si se si, si todito no metemos a pedirle fotos a Juan Liguer en el momento de la manifestación va a haber un desorden entonces esta vez sabemos que, que que eso es algo difícil y yo, yo una vez lo, lo no cualquiera. cuando Moluco cuando, cuando lo explicó en la manifestación de Puerto Rico. Él, él lo explicaba. Hay gente que lo criticó y él dijo, sé que es algo difícil que usted ve a su artista y usted quiere tener una foto con él, pero tienen que entender que es un, un por un fin que están ahí. ¿sabe? No es porque es para figurear, es para usted manifestarse de manera, pasiva, de manera tranquila, pasiva, que las autoridades los escuchen. <coughs> Y no pueden desenfocar la, la, la, la protesta eh, tomándose una foto con Juan Liguera, con el Alfa, o con el lápiz, con Don Miguel, o con quien sea. O sea, yo creo que en ese caso debería eh, buscar una, una, una forma. No sé sea, si, si habrá seguridad, como tú dices. Sí. Ellos llevarán su seguridad para que no, lo No, ayude. que no pueden ir solo, el Alfa no puede meterse ahí solo. Porque Muy difícil, o sea, la gente. Nada, no entiendo, la gente sí. va a querer de una vez, de una vez va a querer fotografía. Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos, eh, ahí ya me tendré, me tengo que marchar. Yo no puedo, yo no puedo durar mucho tiempo. Eh, Sentado. <risa> Vamos a dejar a Neto Flow con nuestra amiga Yo Yosabri que no ha llegado. Qué raro que Yosabri no ha llegado. Es raro que Yosabri sí, no ha llegado. Pero ya viene por ahí. Sí, ya viene por ahí. Vamos a la pausa y retornamos más con los osobrosos. <risa>